Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. Esta semana vamos a bajar al gimnasio. Tengo otro proyecto. He empezado, ¿vale? Pero vais a ver un lío abajo porque estoy en medio de todo. Pero la idea es mejorar el gimnasio y hacer que, que esté bonito, que, que parezca un gimnasio y no un lío. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el gimnasio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, está lloviendo aquí. Estoy en el gimnasio y estamos de obras. ¿Vale? Entonces ya está hecho un lío aquí. Pero os voy a explicar lo que hago en este proyecto. Vamos a ver este es el gimnasio como se ve hay una máquina hay otras máquinas allí tengo las bicicletas una cama elástica cosas así pero qué pasa pues como siempre si hay lugar donde poner cosas ponemos cosas Y que no es bonito y también mira eh, tenemos un suelo de, de baldosa que a mí no me gusta mucho bastante rústico para, para mi gusto eh, y claro el color es un color que no es muy bonito es que, que es como salmón color salmón entonces vamos a cambiar todo estoy cerrando ahora eh, esta parte para luego poder poner cosas, colocar cosas, guardar cosas. Esta madera era la madera de la cama, las dos camas de mi, mis hijos. Entonces, lo, lo, la he reciclado para no bueno, bueno, quemarla o, o, o usarla. Entonces, he usado la, la madera y aquí lo que voy a hacer, voy a poner dos puertas grandes Aquí, para poder colocar cosas grandes aquí, porque siempre las hay. Y aquí vamos a tener dos puertas y luego dos puertas. Eh, es la idea. Eh, claro que la, la madera de la cama solamente era piezas así eh, y, y, y paneles de madera. Las puertas no las tenía, entonces he tenido que comprar madera para las puertas. Vamos a ver la madera. Aquí he comprado esta madera de Leréu y Melén y son para puertas. Vale, Es madera en, en eh, básica, ¿sabes? No tiene nada. Pero encima de esta madera yo voy a poner un, una chapa. Una, un Es como una... Una baldosa, un azulejos de, de plástico. Este es, este es el plástico. Y se pone como, como eh, paneles y parece bonito. En la tienda parecía bonito. Por eso he comprado eso. Voy a voy a chapar todo con esto. Eh, también tengo que cambiar el suelo. Como he dicho, que no me gusta, no me gusta la baldosa vieja. Así que, otra vez, he comprado este suelo, que a mí me gusta mucho. Es lo que tenemos aquí. Es lo que tenemos aquí, en esta parte. Y me gusta mucho. Y también lo tenemos en, en los dormitorios. Y, ah, no sé, me gusta. Y es un suelo limpio. No notas la suciedad. También eh, cambio de luz, de las luces. Claro que tenemos esas luces que, que no sé cuántos años tienen, pero he, he comprado plafones. Eh, esos no son, son 10 euros cada plafón, pero se ponen allí. Tengo que cambiar 4 en total, pero bien, parecen más, más bonitas ¿eh? como luces. Y luego pintar, tengo que terminar la, los armarios y luego pintar, luego el suelo, y claro, las luces, pero las puedo hacer en cualquier momento. Eh, pintar va a ser un trabajo más o menos grande, Cintia quiere eh, un amarillo, y claro que tengo que arreglar todo esto, es un equipo para poner música y eso, pero es un, está hecho un lío, tengo que arreglar todo, pintar la, la balda aquí, pero bueno, no voy a tardar un montón y va a aparecer otra cosa eh, cuando, cuando termine. Vale, entonces, este es mi proyecto nuevo. Vamos a ver, eh, según pasen las semanas, vamos a ver cómo, cómo voy. Vale, hasta luego.